Estamos recorriendo el barrio La Valleja Estamos en un predio Aparentemente hace muchísimos años Acá era una fábrica Está abandonado, los vecinos no saben bien De qué se trata, quién es el dueño Aparentemente rumores del barrio Dicen que la intendencia sería a cargo Lo cierto es que en estas ruinas eh, Bueno, obviamente Ocurren cosas que perturban La paz y la tranquilidad de los vecinos eh, eh, Algunos muchachos esconden alguna cosa, se meten a hacer algunas cosas que, que bueno, que lamentablemente, vicios sociales que nuestro país y, y, y en nuestro Montevideo se ven. Vamos a, a tratar de averiguar, de ver de qué se trata esto, quién es el responsable, porque evidentemente que un predio tan grande, en un barrio de Montevideo, en una esquina muy importante, debería estar en, en buenas condiciones y no tener eh, esta situación que los vecinos... Eh, están sufriendo y que se pueden ver botellas de alcohol desparramadas, que se ve que fueron desparramadas hace poco y un montón de cosas que pasan por acá